Hoy os voy a hablar sobre cintas express, la correcta colocación de los mosquetones en ellas, la dirección de escalada y por dónde pasar la cuerda. Si observamos una cinta express podemos ver que se compone de tres elementos diferentes. Mosquetón superior, cinta y mosquetón inferior. Y dentro de los mosquetones podemos ver que tiene su parte fuerte y su parte menos fuerte que es la de la apertura. En este caso, estos mosquetones tienen un soporte máximo de 24 kN y la cinta de 22 con lo cual, el conjunto tiene un aguante máximo de 22 kN, porque siempre se mide el lado más débil. Si vemos cómo está colocada esta cinta, con las dos aperturas mirando hacia el mismo lado, podemos ver que se crea un eje longitudinal entre lado fuerte, cinta y lado fuerte. Ejerciendo fuerza hacia abajo, vemos que ese eje no se desplaza. Sin embargo, si los colocamos en una posición, cosa que veo muy a menudo en los sectores de escalada, vemos como ese eje longitudinal varía, pudiendo verse afectada la resistencia de todo el conjunto. Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a ver cuál es la correcta colocación de la cinta express en la chapa. Siempre debemos anticiparnos antes de colocarla y saber en qué dirección vamos a seguir progresando. Esto quiere decir que si está de esta manera... Quiere decir que vamos a seguir progresando al lado contrario de donde esté la apertura. Y si está de esta manera, quiere decir que vamos a progresar al lado contrario en el que está esta apertura. Y os voy a mostrar por qué. Bien, ahora imaginaos que esta parte de la cuerda es la que va hacia nuestro arnés y esta parte la que va al asegurador. La manera de chapar, siempre, siempre, siempre, es con nuestra parte de la cuerda fuera de la roca, nunca por dentro. Como habéis podido observar, la cinta expresa está orientada con las aperturas hacia la izquierda. Esto quiere decir que el progreso va a ser hacia la derecha, siempre al lado contrario. Si seguimos ascendiendo, en el caso de que haya una caída, podemos ver cómo la cuerda desliza por el lado fuerte de la... del mosquetón, colocándola en una posición óptima. Si por el contrario nos hemos equivocado y ascendemos por la parte de la apertura, podemos ver cómo se desliza por el gatillo, incluso pudiendo abrirlo y sacando la cuerda de la expres. De en otro caso, si nos hemos equivocado de todo y chapamos por la parte de dentro, si ascendemos por el lado del gatillo podemos ver cómo, en caso de caída, no escalas más. Os mando un saludo muy fuerte y nos vemos a la roca.